Llevamos juntos un año y medio trabajando y hemos logrado 2.000 textos recibidos de más de 500 autores inéditos de Chile y Latinoamérica. Tres números publicados a lo largo de todo el país. Tus ideas, tus memorias, tus ficciones. Y aún nos falta el cuarto. Ayúdenos a sacarlo.